tarde nos encontramos en el interior del museo de este museo naturalmente al aire libre en lo que es este uh, El en un parque y como vemos es una tarde pues clarita clara clara y al fondo vamos a empezar a ver lo que son lo que son los árboles pues ya iluminados en la temporada Decembrina y como vemos al fondo Al fondo vemos que están cocinando posiblemente algo Porque vemos un poquito de humo Entonces yo siento que sí están Están cocinando algo Bueno, vamos a llegar al interior Y como vemos Algunas personas Ya están caracterizadas de acuerdo a la época Ahí vemos al fondo a la persona que va caminando De acuerdo a la época En la que se inició la tradición pues naturalmente de Thanksgiving, de Navidad y bueno pues, en este momento, estamos viendo todo, todo a fondo. Bueno, definitivamente estamos al inicio del museo. Y vamos a continuar grabando en el interior. Ok. Bueno, pues aquí nos encontramos empezando y recorriendo lo que es el Museo Carrillo. Y estamos aquí en el interior de una casa tradicional, mostrando los muebles antiguos. que Está muy, muy bonito. Miren, aquí está una, una cama. Y al fondo vemos lo que es una silla y una vitrina. del lado izquierdo podemos apreciar algunos algunos utensilios de cocina como lo que es una cafetera. Yes, these are the cookies that I'm making, yes, making over there. All right, thank you. Ah, mm -hmm. oh, como En este right? momento, uh it's a uh, apple cider. Okay, me encantaría. Just one apple cider. Sí. Yes. Mm -hmm. Nos encontramos dentro any, del Museo uh, Carrillo. Okay. Uh, give me two ¿Dos two Apple cider. Yeah. Yeah. Sí. Y vamos a comprar two. dos, este, two. unas galletas tradicionales right. <laughs> de aquí del Museo del Carrillo. Estamos viendo uh, a la señorita uh, con la vestimenta tradicional. Yeah, thank you. Oh. Thank you. Thank you. Um, can you take Take the Oh, cafecito. Yes. Coffee. Thank you. No, es Ponte la, Ale, tapate la, la boca. Es cafecito o chocolate? No, es como un té. Técito. Vamos a, a tomar un rico té con unas ricas galletas, pero son hechas aquí, en el museo, y todo esto es tradicional. Estas son las galletas, qué ricos son, ¿Compré esas galletitas? Sí. ¿Cuántas? Um, ah, voy, voy. Ok. cider. Thank you. Thank you, Mrs. You're welcome. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you, Miss. Thank you. Merry Christmas, Christmas. Merry Christmas you too. Thank you. Bye. Bye. Acabamos de salir de aquí de una casita donde están vendiendo galletas tradicionales con un ricote. Miren, aquí nos vamos a tomar un ricote y unas ricas galletas que son parte de del recorrido de aquí del Museo Carrilón. ...un lugar mágico, un lugar hermoso... ...y... ...pues vamos a buscar una banquita para tomarnos... ...este rico té... ...y comernos estas ricas galletas... ...pero miren qué hermosísimo ...es un lugar hermoso... ...allá vemos a Alex que va caminando... ...porque anda buscando una... ...una banquita... ...y... ...estamos aquí... La segunda parte de, del recorrido de aquí del Carrillo. Y miren qué hermosa casita. Es una casita que están conservando. Tradicional, hecha de madera. Todo de madera, el interior, todos los muebles es de madera. Algo emblemático que pertenece aquí al Museo Carrillo. Bueno, continuamos con el video. Y esto es parte de Dayton, Ohio, una tradición, cultura de recorrer aquí lo que es. Precisamente en este lugar, en este museo, les quiero compartir a todos que aquí fue donde hace años eh, los pioneros de, de la aviación que son los hermanos Wright, de nombre Orville y Wilbur, eh, fueron nuevamente, les vuelvo a repetir, perdón, este, los pioneros de la aviación. Y exactamente aquí en este museo que estamos, y es un museo exterior, precisamente fue donde, donde eh, inventaron, fabricaron y volaron por primera vez el primer avión a nivel mundial. Entonces estamos en un lugar muy, muy emblemático, con mucha historia. De aquí, de Dayton, Ohio Se llama Museo Carrilón Bueno, continuamos Continuamos y continuamos Vamos a ir a esas banquitas, a esas mesitas a tomarnos nuestro té, nuestras galletas Vemos al fondo a Alex, ya caminando Vamos despacito, vamos despacito Vamos a tomarnos ese rico té que acabamos de comprar Y esas ricas galletitas, miren Es una torre, está hermoso Y exactamente empieza Navidad Bueno pues en este momento estamos enfrente de lo que es un busto del coronel Edward Vitz, que fue precisamente quien fue el fundador del Carreno Park. Ok, si subimos un poquito hacia arriba, vamos a ver el busto. Efectivamente, es gracias a él a quien debemos la fundación de este hermoso y lindo parque aquí en la ciudad de Dayton, Ohio. Carrion, Museo Carrion. Y vamos subiendo al recorrido, vamos a, a subir un poquito más, y es un lugar muy, muy bonito. Todas las escaleras son de madera y vamos a llegar hasta arriba, es una zona bonita que pertenece aquí igual a, al museo. Bueno, seguimos. Miren qué hermoso es subir todo el recorrido. Todo iluminado y todo de madera. Es un lugar muy, muy bonito. Vamos subiendo con mucho cuidado. Miren qué precioso. Bueno, por lo que estamos viendo precisamente es un recorrido, un recorrido, eh, bueno que, nuevo prácticamente. Y como vemos está totalmente iluminado, es una especie de mirador, pero al mismo tiempo es una especie de juego infantil. ¿Por qué? Porque al fondo, estos tubos que vemos entre blanco y rojo, bueno, la combinación de blanco y rojo tenemos dos, uno al centro y otro a la lateral. ¿Qué creen? Son unos toboganes una rebaladilla está padrísimo está muy padre no es una prácticamente una zona infantil pero muy muy muy bonita y no por ser de, por ser de zona infantil nos deja de llamar la atención pero este es sábado de una hermosa tarde y pues ya se está oscureciendo bueno continuamos con el recorrido está hermoso lugar y lo importante lo importante es que el lugar es que está enclavado en la zona boscosa Sí. Perteneciente al parque Como estaba viendo el fondo Exactamente lo que es el El hermoso parque Carrilón Y bueno ya vamos a, a descender, vamos a bajar El nombre correcto Para seguir Perdón, para seguir con el recorrido Del par, de, Perdón, del museo Carrilón es, es un recorrido Es un evento del día de hoy Tradicional de luces De navidad ¿Y qué ibas a decir Ale? El nombre en especial de esta área es el museo, Museo Nacional de los Hermanos Wright. Ese es el nombre correcto de esta Que está en, eh, dentro del cargón Park. Exactamente. Y miren, quiero comentarles algo, quiero compartirles algo. Hasta el fondo, hasta el fondo, ustedes pueden apreciar. La iluminación del árbol, del árbol exactamente emblemático que pertenece aquí al Museo Carrilón Que al final se los vamos a compartir, al final saliendo del museo vamos a grabarles Para que ustedes puedan ver ese inmenso arbolote, está grandísimo E incluso espero que cuando estemos grabando escuchemos un poquito de las campanas Pero si sí se alcanza a apreciar un poquito, bueno continuamos, vamos a bajar y vamos a continuar nuestro recorrido. Bueno, pues les comento que esta noche está no un poquito fría, está fría. Y qué mejor que tener un poquito de fuego, que nos dé un poquito de calor. Ah, se siente, se siente el calorcito. Maravilloso, maravilloso. Reconfortante muy bien pero ahora quiero mostrarles lo siguiente que es un puente los clásicos puentes que se tienen aquí en américa exactamente Le vemos totalmente iluminado está pequeño obviamente no es para eh, cubrir o atravesar un espacio muy largo. Pero es, es representativo, es representativo de los, de los puentes de aquí de América, de Estados Unidos y de aquí de Dayton. También en aquí en la ciudad de Dayton, también tenemos algunos ubicados en diferentes lugares. ¡Wow! Oh. <risa> Thank you, so much. Y vas a estar en el libro! Bien. Yes. Nos encontramos en el área dedicada especialmente a lo que fueron los trenes, trenes antiguos. Y bueno, definitivamente aquí podemos ver que este, bueno, precisamente no es un tren es lo que conocemos en la actualidad como un tranvía el precursor de los tranvías definitivamente y bueno pues estamos viendo y apreciando cómo eran a, a descubierto naturalmente yo pienso que no no había ventanas Sí, efectivamente esto no lleva ventanas la gente iba sentada en los asientos se subían por un lado por lo que estoy viendo por uno o por otro lado Se sentaban y el tranvía Pues iba corriendo eso me recuerda más o menos Los que están en San Francisco Bueno, no igual, no igual definitivamente Pero algo parecido Ya tenemos al fondo Una carreta de lejano oeste Caramba Los precursores de los nuevos autos Aquí estamos viendo lo que es bueno, antiguísima, muy muy antigua. No se alcanza a apreciar mucho en este momento. Pero es. Ah, no, ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se le ¿Cómo le llamamos? La máquina efectivamente. La máquina, la máquina de un tren. Obviamente un tren antiguo. Bien, bien, bien. Interesante, interesante. y aquí vemos ya un tranvía un poco más moderno definitivamente como los conocemos en la actualidad con lo que es el corriente que está en la parte superior ahí lo estamos enfocando al centro de la pantalla en la parte superior y si sí, este ya un poco más acondicionado definitivamente a lo que en estos días conocemos Bien, bueno, este ya llevaba ventanas con sus vidrios, sus asientos en el interior. Un algo, algo, algo totalmente nuevo para su época naturalmente. Bien, bien, bien. Lo estamos viendo desde el exterior, pero haremos una toma en el interior. estamos viendo que esto es el, el centro de control totalmente original de cómo se podían manejar los tranvías en ese tiempo controles totalmente originales así es así es, me llama la atención muchísimo esa es la parte de la cabina donde va el conductor y si vemos hacia el fondo pues vamos a recorrer un poquito el interior de esta tranvía Oh qué cómodo y hermoso realmente todo es en madera Algunos detalles en las ventanas Como si fueran unos pequeños vitrales Me dan la impresión de ser vitrales Todas las ventanas son de madera Los asientos Pues como podemos darnos cuenta Están hechos en piel y estoy, estoy exactamente en el interior de un vagón original, original, del año lo ignoro, pero es original. Podemos apreciar los detalles, qué hermosura la verdad. Qué hermosura y qué emocionante estar en, inter, en el interior, en el interior de la historia. Ay, esta se me fue la respiración del emocionado. No, realmente es algo algo hermosísimo, y si apreciamos todos los detalles que se tienen wow, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla la verdad no nos podemos sentar por, por lo que estamos leyendo ahí aparece un letero de no sentarnos y bueno, aparte, aparte, en la parte posterior bueno, es otra pequeña cabina me imagino que esta era la salida o la bajada efectivamente, porque aquí ya no hay ningún control Aquí apreciamos en tu, su totalidad, en una perspectiva la verdad esplendorosa, la magnificencia y hermosura de este vagón. Llamo vagón porque es un vagón definitivamente, pero en sí es un tranvía que podía maniobrarse por sí mismo. Bueno, no por sí mismo porque no, no era automático, pero sí el conductor lo manejaba al principio que les mostré, que es donde se encuentra la cabina ok continuamos continuamos qué emocionante qué emocionante la verdad y qué hermoso es estar sentir y respirar la historia créanme que ustedes podrían en ese momento sentir el aroma que aquí dentro se percibe olfatearlo es algo es algo emocionante es una madera llamémosle vieja pero emocionante el olor bien y podemos ver que también cuenta contaba no cuenta exactamente con sus cortinas originales que son estas que estamos viendo al centro de la pantalla ok amigos pues vamos a continuar con nuestro recorrido es un pequeño órgano precisamente haciendo música Qué emocionante alcanzamos a ver en la parte derecho superior cómo se mueven pues yo no yo le diría que unos tamborcitos pero no no no no son tambores realmente desconozco el término correcto pero ahí los escuchamos ahí los escuchamos ok bueno y en este momento me encuentro ¿no en que creen ¿Qué creen ustedes? Emocionante en la historia, la verdad. En lo que nosotros conocemos como el cabuz, o al menos así lo conozco yo, que es la parte última que iban los trenes. El que tenía su... ¿Qué eh, sí, es exactamente? Es una una una estufa. Que me está olvidando el nombre. Una estufa. Un lavabo. Una pequeña chimenea. Ay, oh, qué emocionante, ¿no? La verdad, un pequeño, un pequeño desayunador o comedor que más que nada pues es un área de, de comida, le vamos a llamar. Efectivamente. Pero pues es un cabús, un cabús, qué interesante, ¿eh? es muy interesante acá. Pues veo que van. oh Dios, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí estamos viendo, lleva aquí, aquí una especie de vigilante checando que todo fuera bien qué maravilla Observa, ellos observan, observaban observaban observaban a través de esas ventanas que tenemos ahí dependiendo del sentido me imagino en el que fueran se sentaban hacían la parte de enfrente o en la parte de atrás wow Historia viva amigos, historia, pura historia en su totalidad Bien, me imagino que esta era una zona de descanso efectivamente Una zona de descanso Y bueno, aprovechando siempre los espacios, un lugar para guardar herramientas Ok, continuamos y ahorita hacemos una toma desde el exterior Bueno, estamos en el exterior y podemos ver el cabús, el cabús que era en el que estaba yo, del cual estaba yo narrando. Ese ya es el exterior. Y bueno, es emocionante el vivir, vivir la historia. Y aquí al fondo vemos el tranvía, el transporte interurbano, interurbano de Dayton en ya, ya muchas décadas décadas atrás emocionante la verdad emocionante de una pues que puede ser una casita pero es un restaurante adentro y al fondo vemos una fogata y mucho más al fondo exactamente estamos viendo lo que es el famoso árbol de navidad del carril ahorita que lleguemos en la parte exterior afuera vamos a hacerle una toma de del árbol miren qué precioso muy bonito, bonito todo. Bueno, continuamos. Miren, aquí estamos viendo los cascanueces. Está muy bonito la representación. Son cuatro. Y es un área para descansar, para tomar un rico café, un chocolatito. Nos encontramos en este momento ya fuera, en el exterior de lo que es el, el museo. Y bueno, como lo prometimos, estamos mostrando lo que es el árbol de Navidad de, aquí de Dayton. Es un árbol emblemático. Y si ustedes pueden apreciar, en el centro, en el centro se encuentra lo que es la Torre del Carillon. Y se le da forma de arbolito a través de las líneas de luces, de luces navideñas. Bueno, pues con esta toma nos despedimos. Esperando que les haya gustado el video.